¿Cómo estás? Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en este espacio de bio-neurosabiduría y es muy importante comentarte que este es un bonus que nos están pidiendo entregarte, es un mensaje, dos mensajes canalizados, uno por los arcángeles y otro por ese poder superior en el que tú creas. Ok, vamos a empezar Pisces, este es un mensaje cortito Cortito para ti, sin embargo Recuerda suscribirte al canal, darle like Activar la campanita Y vámonos con lo que sigue Aquí está nuestro mazo de cartas Nuestro fiel compañero Y en este momento Tienen para ti La luz de la luna Y esta luz de la luna Nos dice que mmm, hay un ángel guardián que ya te pasamos en tu guía mensual, si no lo has visto, lánzate a verla porque este ángel tiene una información importante que entregarte. Este guardián te indica y te guía sobre qué es lo mejor y te dice que es mejor estar interesado en todo y penetrar a profundidad las cosas, ¿ok? Eh, penetrar observar esa profundidad en tu interior, esa posible sombra, esa posible eh, sensación o emoción que todavía eh, genera un poco de incomodidad en tu vida para que la liberes, ok, hay cosas que es mejor que a nivel percepción tus ojos observen la realidad más que eh, una curiosidad por ahí, del qué va a pasar, qué no va a pasar, qué estoy sucediendo. Es como más vivir en el presente. Te dicen también que evites investigar en la privacidad del <coughs> perdón, en la privacidad de los demás, que evites querer. Eh, profundizarte en su situación, en su vida, cualquiera que sea su historia, puesto que ese es su propio camino. Te dicen que demasiada curiosidad no es bueno y te podría generar un daño a ti mismo y te lo dicen te dicen esto porque más temprano que tarde descubrirás que lo que buscas está ahí pero tal vez no estés listo para recibir esa información, entonces es muy importante que te enfoques en tu presente, en ti mismo, en tu vida, en tu camino, ¿ok? Eh, por ejemplo, mucha gente cuando comienza una nueva relación con alguien, tiene el hábito de hacer preguntas agudas acerca de sus relaciones previas, ¿no? Como, como ¿cómo fue? ¿Cómo terminaste? ¿Sabes cómo lo viviste? Como en esta sensación de querer controlar eso para en tu ilusión desde el ego te garantices que va a funcionar entonces es muy importante que solo vivas el presente estos comportamientos pueden ser interpretados por algunas personas como falta de confianza eh, e incluso arrogancia por parte de la otra persona no eh, querer saberlo todo acerca de la otra parte de la otra persona pues bueno no siempre es lo ideal por otro lado eh, si, te, si tú insistes ante esta serie de preguntas desagradables para la otra parte, puedes llegar a estropear una relación o una asociación bastante, bastante buena. Entonces, la vida es lo que ocurre en el presente y las personas, tú principalmente debes percibir a los otros sin prejuicios. Si te vas todavía más a fondo de ti mismo, de ti misma, te darás cuenta que tú no querrías que tu intimidad fuera accesible a los demás. Este mensaje de Los Ángeles te dice que resguardar tú mismo, tú misma, tu integridad, te ayudará a continuar relaciones fraternas, sociedades fructíferas, ¿ok? con estas aspiraciones o esta energía alineada a ti, bien, y la segunda parte de este mensaje canalizado, tienes la carta a los duendes y con esto te dice este poder superior que para muchos se llama Dios, Buda, Jehová, como tú le llames, te dice que es importante que te mantengas en oración, la vida no es una distracción, la vida es una ocasión para la oración, no necesitas, en realidad, piscis un lugar especial o un tiempo especial para orar. No necesitas estar de un humor especial para orar. Orar, en realidad, es como respirar. Continua, esencial, dadora de vida. Orar es esta conversación que tienes con ese poder superior, que comienza con el nacimiento y continúa en la vejez. Orar es tu celebración, de esta unión con ese poder superior en el que creas todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices y sientes es otra palabra, otra oración de tu oración mantente en constante comunicación con este poder superior Piscis, gracias por estar aquí te envío un abrazo de mi alma a la tuya recuerda suscribirte al canal, darle like activar esa campanita locochona que tenemos aquí abajo y sobre todo te recuerdo que si deseas tener una mayor herramienta para tu vida, para cerrar este 2019 que es una década y fue una década maravillosa de crecimiento y evolución para la humanidad, si tú deseas cerrar con broche de oro, cerrar con conocimiento de qué es lo que hay que sanar para estar listo en 2020 y abrir una nueva década, un nuevo ciclo, hay una serie de guías, hay una serie de opciones para que tengas tus guías envíanos un correo a la dirección que te voy a poner aquí abajo y en respuesta te las enviaremos para que elijas la que mejor se ajuste a los deseos de tu alma. Muchas gracias.